Los servicios de streaming están acabando con la televisión. Esta es una afirmación que de entrada puede sonar bastante alarmista, porque lo es pero por más alarmista que puede que suene, la verdad es que no está demasiado lejos de la realidad. Lo cierto es que si bien la televisión seguirá existiendo, del mismo modo que sus predecesores tras su llegada, la verdad del asunto es que nada volverá a ser como antes, ya que el avance al medio del streaming supone una serie de cambios tan drásticos que acabarán por transformar no solo la forma en la que se ve el contenido, sino también la forma en la que dicho contenido se genera. El primer gran cambio proviene de la exclusividad. En el pasado, si querías consumir series de Nickelodeon, Disney y Cartoon Network, bastaba con pagar un servicio de cable que incluyese los tres canales. Sin embargo, la realidad a día de hoy es que tal y como lo vimos en el caso de Cartoon Network, muchas cadenas de televisión están mudando su contenido al streaming, haciendo que ahora necesites pagar tres o más servicios de streaming para tener el contenido que antes tenías con un solo sistema de pago. Estrategia que busca forzar al consumidor a elegir un sistema por sobre los demás. Y sí, sé de buena fuente que en algunos países los servicios de televisión por cable son sumamente costosos. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde servicios como Xfinity, Spectrum o DirecTV pueden costar hasta 80 dólares al mes. Por lo que puede llegar a sonar sumamente atractiva la idea de solo tener que pagar 34.98 y tener tres de los servicios más importantes. Es decir, Netflix, Disney Plus y HBO Max y listo, ¿verdad? Casi. Con un número cada vez más creciente de opciones y considerando que cada una de estas opciones tenga una serie que puede que quieras ver y que solo pertenece de manera exclusiva a dicha plataforma, los números dejan de ser tan atractivos. Piensen en esto, en la actualidad existe un total de 12 diferentes servicios de streaming, esto sin contar los servicios exclusivos por país, como en el caso de Japón o Corea, y claro está, sin saber cuántas otras estarán en desarrollo hablamos de más de 110 dólares en el caso de que desees tener acceso a todos y cada uno de los servicios lo cual suena completamente innecesario y es que lo es pero es eso o comenzar a tener que elegir meticulosamente qué tipo de contenido exclusivo vas a ver y cuál no, ya que aquí no es como en la televisión por cable, en la cual pagas por tener todos los accesos, aquí si te apetece ver un programa que necesita un servicio de streaming que tú no tengas, te tocaría pagar por un servicio entero que no necesitas realmente, solo para ver unos episodios de una serie, eso o zarpar constantemente con un partido en el ojo en la búsqueda de tesoros perdidos, cosa que a la larga tampoco le convendría a las grandes empresas. Es en ese respectivo que la exclusividad pasa a jugar en contra. Ante la tentativa de tener que elegir, las personas siempre apostarán por aquello que ya conocen o que por el contrario, su acceso sea prácticamente automático por medio de otro elemento que ya usan. Es por ello que la ventaja la acaban teniendo Netflix y Amazon Prime Video, y a su vez es justo esta la razón por la cual Disney Plus tiene uno de los precios más bajos de todos y no conforme con eso, no han retirado de manera drástica series enteras de sus otras cadenas para volverlas un material exclusivo de su servicio de paga. En resumen, esto llevará a que, a la larga, se produzca menos contenido en las áreas que por lo general resulten en altos costos de producción. Dentro de esas áreas, como imaginarán, se encuentra la animación, por lo que cada vez serán menos las propuestas de series animadas, conforme la gente elija más unos sistemas que otros. Similar a como sucedió con Nickelodeon en su momento, los servicios de streaming que no formen parte del selecto grupo de uso frecuente tendrán que comenzar a abaratar costos, lo que devengará en una baja de calidad en sus contenidos, la eliminación de contenidos de alto costo como ya mencioné, y en el peor de los casos, arrastrarlos a ceder derechos a otras grandes plataformas y dejar de existir. Y ya que hablamos de la baja de calidad, es aquí donde el streaming azota con violencia a la televisión. En vista de que muchas cadenas de televisión están priorizando sus servicios de streaming, han optado por dejar contenido de menor calidad en los que solían ser sus canales principales, tal y como lo he mencionado en el video sobre Cartoon Network y el video sobre Nickelodeon, videos que estarán en las tarjetas de información y al final de este video. Es a esto lo que me refería al principio, si bien no es como que la televisión esté por dejar de existir, el cambio ha sido tan drástico que da la sensación de que sí. Curioso, ¿no? Cuando en su día se dijo que el internet acabaría con la televisión, nadie imaginó que esta sería la forma y menos aún que los ejecutores serían sus propios creadores. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, ¿es todo totalmente negativo? La verdad es que no necesariamente. Si bien esto afecta de manera significativa la producción de series y películas en general, hay que reconocer que para bien o para mal, las plataformas de streaming han supuesto un antes y un después en el mundo de la animación, ya que, al ser plataformas nacidas lejos de los lineamientos ortodoxos de la televisión, se pueden permitir ciertas libertades creativas que de otro modo acabarían siendo rechazadas. Un ejemplo perfecto de ello es The Midnight Gospel, la más reciente propuesta del equipo detrás de la creación de Hora de Aventura, quienes llevaron a cabo lo que literalmente podemos definir como un podcast animado. Y nunca mejor dicho, ya que las entrevistas que Clancy realiza dentro del show, son de hecho grabaciones reales de entrevistas que Duncan Trussell, comediante y coproductor de la serie, hace a sus invitados en The Duncan Trussell Family Hour, por lo que sí, Nada de lo que escuchamos en The Midnight Gospel está escrito, son las opiniones reales de los entrevistados por Duncan. Esto es un experimento sumamente interesante, que siento que habría sido rechazado con mucha facilidad en casi cualquier cadena de televisión. ¿El por qué? Si bien los eventos que ocurren de fondo en The y Gospel de alguna manera ayudan a ser entretenido el tiempo que pasamos escuchando el podcast, lo cierto es que la verdadera naturaleza del show radica justamente en eso, en el podcast, en las preguntas realizadas, en las respuestas y en los debates que ésta genera. Muchas de estas discusiones, discusiones acaban volviéndose bastante densas e interesantes, al punto que incluso puedes llegar a ignorar lo que está sucediendo de fondo y adentrarte de lleno en la discusión, que esta asumo yo, es de hecho la finalidad del show. La cuestión es que si somos prácticos, transmitir estos capítulos en televisión afectaría el rating. Las personas que generalmente consumen televisión por cable no están acostumbradas a este tipo de conceptos, por lo que podrían perder confianza facilidad del interés y abandonar el show a medias. Y siendo que en televisión no puedes pausar y retomar desde donde te quedaste, es posible que acabes viendo la serie por fragmentos diferidos y entendiendo absolutamente nada de lo que se plantea en cada episodio, generando con esto un rating tan bajo que te vengaría en una evidente cancelación. Es allí donde las plataformas de streaming cambian la situación, permitiendo que si el show se te hace muy denso, puedas pausar e ir a por algo y continuar viendo desde donde te quedaste en tus tiempos a tu manera sin perder la cronología de la serie que si bien tampoco es que afecte mucho si ves los episodios en desorden siempre es bueno ver las cosas tal y como fueron diseñadas en un principio además que el surgimiento de esta nueva oleada ha traído consigo un mar de segundas oportunidades como es el caso de tick and Tick y 12 forever pilotos olvidados por cartoon network y retomados por hbo max y netflix respectivamente, Pinky Malinky, Glitch Tex, así como las películas de Rocco y Sim, igualmente tomadas por Netflix. Han incluso regresado a la vida viejos clásicos con los revivals de Animaniacs en Hulu o los Looney Tunes en HBO Max. Y como si no fuese suficiente ya, han abierto las puertas a los creadores de series de gran renombre, como es el caso de J.G. Quintel de Close Enough, Pendental War en Distant Lands y la antes mencionada Mina y Gospel, y hasta nuestro amado Alex Hirsch, a quien pronto veremos como coproductor en Inside Job. En fin, ¿qué te puedo decir? La verdad es que esta dualidad es desconcertante. Por un lado, estamos entrando a una de las eras más importantes para la animación. Cada vez hay más proyectos, cada vez se toma más en serio al medio, cada día aparecen más noticias de series aprobadas y cada vez con más temporadas en su haber. Pero también se deja de lado el punto de origen de todo esto, y no es que yo sea precisamente alguien que ame con locura el pasado y que no crea que el avance debe llegar, de hecho es todo lo contrario, pero no me negarán que en el fondo algo cruje por dentro al saber que ahora, para bien o para mal, las cosas ya no serán como antes.